Vamos a practicar la meditación, la meditación de pie. La meditación de pie, los tres centros se funden. Meditación de pie. Nos ponemos de pie. Pies juntos, cuerpo centrado y erguido, los brazos colgando naturalmente. Relajamos todo el cuerpo. Elevamos el cuerpo desde Pai Hui. Retraemos el mentón. Mira directamente adelante. Mira a través de todo lo que haya delante de ti Hasta el horizonte No pestañees No muevas los ojos Mantén la mente y el chi estable, relaja todo el cuerpo, despacio y uniformemente trae la visión y la mente al interior. Cerramos los ojos con una sonrisa en la cara, cerramos los labios y los dientes suavemente, relajamos. Relajamos todo el cuerpo. La cabeza se relaja. Relajamos el cuello. Relajamos los hombros. Codos, muñecas, abrimos las axilas, los brazos colgando naturalmente. Relajamos el pecho y la espalda alta. El y la espalda baja el coxis abajo, hui -yin arriba y cerrados, conectando con pae hui, Pai hui suspendido, relaja todo el cuerpo. Relajamos las piernas, los pies, muslos, rodillas, caderas, piernas, tobillos y pies, relajamos, El peso del cuerpo distribuido homogéneamente en la planta del pie. Relajamos todo el cuerpo. Sentimos el campo de Chi. Sentimos nuestro campo de Chi Sentimos el campo de Chi en torno a nosotros, a cada uno La mente atrae el Chi al campo de Chi en sentido antihorario, right. izquierda, atrás, right. derecha, adelante, girando y girando, sentimos el campo de chi, nos fundimos con el campo de chi, Nos fusionamos con todo el campo de Chi de todos los practicantes de chi Chikun en todo alrededor del mundo. La mente se expande continuamente al exterior. Se fusiona con el cielo azul, Merge with the se fusiona con el universo, universe, rotando el chi universal en sentido antihorario. Reunimos el Chi desde el universo vasto, enorme, al campo de Chi y profundamente al interior. Observamos todo el cuerpo, relajamos todo el cuerpo. siente Pai Hui. está suspendido relaja Pai Hui Pai Hui se abre sentimos Yin Tan Relajamos, yin tan. yin tang, open, yin tang, se abre, siente el centro del pecho, Relax. san chong. relaja san chong, tan chong, open. Tan chong se abre, Sentimos Tuchi, el ombligo. Relajamos Tuchi. Tuchi se abre. Cerramos. Hacia arriba, Hui Y lo conectamos con Pai Hui. Relaja y sube, Pai Hui. Detrás siente Yu Chen. Yu Chen, Fang song, chan, Fang song Se yuyo relaja. Yu Chen se abre. En la zona occipital. Sentimos y. En la zona dorsal, bajo la tercera, se relaja, se abre, Chu. Sentimos Migmen. Migmen, empujamos hacia atrás, relajamos Migmen. Migmen se abre... Sentimos tapao, Relax, relajamos tapao, Open, se abre tapao, Relax. relaja, up, pae eleva pae hui. Feel, pae hui, siente pae hui, Relax. Relaja, Pai hui se abre. Feel yongquan, the center of the Siente Yun Shuan el centro de los yongquan. pies. Relaja, Yun Shuan. Yun Shuan se abre. Siente la el centro de las palmas de las manos. Relaja la Abrimos la Ocon. Relaja. Observamos todo el cuerpo. el chi es abundante en todo el cuerpo desde lo profundo todo el cuerpo se transforma en chi se abre y se expande al exterior El cuerpo se conecta con el campo de Chi. Nosotros estamos en el Chi. Chi está en nosotros. Corazón a corazón. Mente a mente. Nuestras, nuestra información está conectada. Se funde en el campo de Chi. Ahora formamos una completud con Joan. Relajamos. Nos relajamos. Sentimos las piernas y los pies. Separamos. Los pies parados en el chi, al ancho de los hombros. Sienten que los talones se abren un poquito más. Y bajan un poquito los tobillos. Gira las manos. selecciona las muñecas. Presionamos palmas abajo y empujamos al frente traemos las palmas conectan con el chi de la tierra empujamos traemos empujamos traemos, traemos. Relajamos muñecas, giramos las manos, palmas enfrentadas, elevamos la bola de chi hacia tu chi, iluminamos tu chi y nutrimos, enviamos el chi al tantien inferior. Palmas abajo. Los brazos se abren hacia el lateral, sentimos el campo de Chi. Continuamos hacia atrás. Iluminamos MIGMEN. Enviamos Chi al TANTIEN inferior. Elevamos las manos, presionamos Tapao, enviamos el Chi al Tan Tien medio, empujamos manos al frente, al ancho y alto de los hombros, iluminamos Yin Tan, Enviando el chi al tan tien superior, los brazos se abren hacia el lateral, siente el campo de chi, palmas abajo, palmas arriba, Guiados por los meñiques Y elevamos las manos por encima de la cabeza Cerramos las palmas, unimos Y extendemos suavemente arriba Estirando todo el cuerpo Bajamos los codos y vertemos el Chi. Pasamos la cara. Hasta el frente del pecho, en posición Geshi. Abrimos las manos y las bajamos. Frente a tu Bajamos el cuerpo. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Observamos todo el cuerpo. Elevamos pipón. Retraemos el mentón. La, la punta de la lengua toca el paladar. Cerramos suavemente labios y dientes. Retraemos el mentón, relajamos cuello, relajamos hombros, abrimos las axilas, los codos están flexionados y suspendidos. Abrimos Shen Men en las muñecas. Aguecamos las palmas. Y expandimos el interior de los dedos, sosteniendo una bola de Chi. La punta de los dedos casi tocándose. Los brazos relajados. Relaja el pecho y la espalda alta. Poquito, y el Tantien está abundante en Chi y empuja hacia atrás la zona lumbar. Relaja la espalda. Relaja toda la columna vertebral y la médula. Huey el coccyx, baja abajo. Siéntate. En el chi, cierra huyin y súbelo. Las caderas más, palabras, yang se conectan con Yao Yang Chuan. Relaja. Las rodillas van un poquito hacia adentro para abrir las articulaciones sacroiliacas. El peso del cuerpo está homogéneamente repartido en los pies. Las rodillas no pasan los dedos de los pies relajamos relajamos las piernas las piernas se transforman en chi vacío relaja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 el cuerpo Relajamos todo el cuerpo. Iluminamos profundamente el interior. Desde el centro de todo el cuerpo. El cuerpo se transforma en chi. Y se expande en el exterior. Vacío. Con con tan tan. Juan El cuerpo de Chi se conecta con el campo de Chi. Chi se fusiona con el campo de Chi. Burge Se fusiona con el universo. Reunimos Chi desde el inmenso vacío hacia el campo de Chi. El campo de Chi es muy eficaz.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 Reunimos chi en los oídos, el chi es abundante, la sangre y el chi fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones son normales. Reunimos chi en los ojos, el chi es abundante, chi y la sangre fluye bien, Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Reunimos chi en la nariz. El chi es abundante en la nariz. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Reunimos chi en la boca, en los dientes, en la lengua. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Funciones normales. Reunimos chi en el cuello, el chi es abundante en el cuello, el chi y la sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, las funciones son normales. Reunimos chi en el pecho. El chi es abundante en el pecho. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Reunimos chi en los pulmones. El chi es abundante. El chi es abundante. Chi y la sangre fluyen bien. Fluye bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Las funciones pulmonares mejoran. Reunimos chi al corazón. El chi en el corazón es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Reunimos chi en el hígado y la vesícula biliar. El chi es abundante en el hígado y la vesícula biliar. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Reunimos chi en el bazo, en el estómago. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales.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 El chi en los riñones es abundante, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Reunimos chi a los intestinos grueso y delgado. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones desaparecen. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi en los otros órganos internos. El chi es abundante. Chi sangre fluye bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Chi <securely Lizống> Relajamos. Qi. Reunimos chi. A la <aron> espalda. Toda la columna vertebral. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Relajamos toda la columna vertebral. Reunimos Chi en los brazos. Relajamos los brazos. Hombros. Codos. Muñecas. Dedos. Se relajan. El Chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien Toda enfermedad desaparece Todas las funciones son normales Relajamos los brazos Relajamos piernas Reunimos Chi en las piernas Relajamos Se relajan las caderas muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies, relajan, el chi la sangre es abundante, el chi es abundante en las piernas, toda enfermedad desaparece, todas las funciones son normales, relajamos, relajamos todo el cuerpo, todo el chi en el cuerpo es abundante, el chi es abundante, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones son normales, relajamos todo el cuerpo,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 Los tres centros se funden en el tantien inferior. Todo el cuerpo se fusiona en el tantien inferior. Relajamos. Relajamos. cuerpo se relaja estamos muy cerca de culminar la práctica relajamos elevamos desde Paihui el cuerpo se eleva relaja por favor todo el cuerpo Cerramos los pies de parados en el Chi. Ah, colocamos Close puntos. The to the front of the chest. Unimos to the las manos y las subimos a la posición He Rotamos. Rotate the Rotamos. The -chi -shen. Shen Chi Shen. Se funden. And, ah elevamos las manos por encima de la cabeza estiramos todo el cuerpo suavemente hacia arriba separamos dedos palmas al frente Bajamos los brazos a los lados. Casi en líneas, las manos, las palmas giran arriba. Y los brazos cierran hacia el frente, al ancho de los hombros. Iluminamos y entan, enviando el chi al en superior. Traemos el chi al interior retrayendo los codos. Presionamos suavemente el tapao enviando el chi al en medio. manos las empujamos atrás, abrimos hacia los lados, giramos las manos hacia el frente, cerrando hacia el frente, Vertemos el chi a través de tu al interior del tantien inferior y cubrimos Tuchi masajeamos en sentido antihorario uno dos tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, Giramos en sentido horario Nueve, ocho, siete, 5 4 3 2 1 La mente reúne el chi en el tantín inferior, nutriéndolo. El chi en el cuerpo es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, las funciones son normales, el chi en el tantien inferior es abundante, el chi es abundante, el chi es abundante, chi es abundante. enviamos buena información, a ti mismo, a ti misma a toda la familia amigos sus cuerpos son muy saludables fuertes bellos nuestros cuerpos están llenos de vitalidad relajamos Decimos tres veces: Hola, inspiramos, Jala. inspiramos, Jala. inspiramos, Jala. inspiramos Jala. separamos los brazos a los lados, abrimos los ojos. Suavemente, Julio Adentro. Julio Adentro.